Creo que buscamos una montaña volcánica. La corona de plata debe de ser un anillo de nubes. No puedo dejar de pensar en toda esa gente de antes. Lo han perdido todo. El enigma dice... Sigue el corazón de la serpiente hasta la Montaña Coronada de Plata, donde deliberan las gemelas. ¿Qué serán las gemelas? Esta tormenta no me gusta nada. Es solo un poco de lluvia. Nos centraremos en la montaña con nubes. Una montaña con nubes. Si la encontramos, ¿cómo sabremos que es la correcta? ¿Intuición? Es la única pista. El mural dice que habrá más desastres. La mejor forma de ayudarlos es detenerlo como a la Trinidad. Vale. Pero ¿cómo lo sabremos? Jonah, lo que sentí al coger la daga. ¿Te refieres a los temblores del tsunami? Más que eso. Fue como si hubiera despertado algo. Sé que no tiene sentido, sé que es difícil de creer, pero confía en mí. Confiemos el uno en el otro. Eh. He visto algo por aquí. ¿En serio? Eso es. Esta tormenta no me gusta. ¿Y si volvemos por la mañana? Estamos muy cerca. Supongo que unas turbulencias no van a detener a la Trinidad. Claro. Miguel, ¿hay algún sitio para aterrizar? Sí, puedo dejaros cerca de Kuwak, Jack. Vamos. Podría ser útil. Me vendrá bien más tarde. ¿Dónde están? Tengo que encontrarlos. La montaña coronada de plata. Estoy cerca. Hay alguien allí. Tengo que acercarme. ¡Aulladores! ¡Fuego! Debe de haber alguien cerca. ¿Hola? ¿Jonah? Miguel, ¿me oís? ¿Dónde estáis? No sabía que la tormenta sería tan fuerte. Todo esto es culpa mía. Debería haber escuchado a Jonah. Nunca debería haber cogido esa daga. Espero que no haya más heridos ni más aldeas destruidas. Debo detener estos cataclismos antes de que sea demasiado tarde.